Bienvenidos a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Drawings. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis, es gratis. Bien, amigos. Y a raíz de la pandemia que se ha dado a nivel mundial, hemos visto que los héroes Colombia y en el mundo eh, sí existen. Los héroes están por todos lados, personas que quieren donar, personas que quieren ayudar, personas que quieren colaborar a los, a los demás. Y en ese sentido, Leo Art realiza un dibujo de un personaje que quizás por muchos es muy olvidado, por muchos es muy ignorado son unos amigos que se encuentran casi siempre la mayor parte del tiempo en las lejanías que para muchos como ya dije son invisibles porque ni siquiera sabemos de dónde provienen los alimentos que consumimos esos amigos que desde muy tempranas horas de la madrugada de la mañana están ya realizando sus labores para lograr que nosotros tengamos eh, un plato de comida en nuestra mesa esos campesinos que día a día con el sudor de su frente con el trabajo incesable de sus manos con el inmenso amor que tienen por todos labran la tierra, cultivan, siembran y recogen para que nosotros simplemente vayamos al supermercado vayamos a la tienda y compremos y llevemos a casa, todo ese sacrificio, todo ese dolor, toda esa entrega la hacen unos héroes, héroes campesinos, héroes que día a día están ahí a pesar de las inclemencias, a pesar del clima, a pesar del sol, a pesar de las dificultades que se presentan para ellos ahí están para darnos lo mejor de sí hoy en día han sido muy desfavorecidos lastimosamente por los gobiernos gobiernos que han abandonado el campo gobiernos que han dejado atrás los cultivos la producción agrícola amigos hoy en día podemos ver la importancia que tienen los amigos campesinos para todo el mundo. Sin ellos, oígase bien, sin ellos hoy colapsarían nuestros sistemas. Porque son ellos los que proveen los alimentos. Son ellos los que traen a nuestras mesas todos los días una fruta, una verdura, una hortaliza. Un producto para que usted mientras está en su cuarentena en casa esté tranquilo porque alimento va a haber por eso amigos nuevamente como en el video anterior lo hicimos invitación a cuidarnos amigos quédense en sus casas no viajen a los campos no viajen a las veredas no viajen a las zonas rurales porque allá están nuestros campesinos trabajando y tal vez sea un pensamiento egoísta mío porque de alguna manera nos están beneficiando, pero evitemos que ellos se enfermen, evitemos que esta pandemia, que este virus les llegue al campo, porque si ellos se enferman, nosotros vamos a sufrir de terribles hambres, porque no va a haber quien produzca, no va a haber quien cultive. Por eso, nuevamente reitero, no salgan de sus casas. No viaje. Se han dado noticias muy lamentables de personas que viajan en secreto, se entran a los municipios, a los pueblos, a las aldeas en secreto, perjudicando a los campesinos. No lo hagamos amigos. Reflexionemos sobre nuestros comportamientos y evitemos afectar a los demás. Este es un mensaje que te quiere dar tu amigo Leo Ar Y con este dibujo, te muestro cómo se hace espero que teneremos conciencia sobre la importancia de aquellos seres que hoy en estas crisis mundiales nos están ayudando nos están cuidando nos están protegiendo por eso la invitación nuevamente y no me canso de decirlo es cuidémonos nosotros en casita para que sea más fácil llevar este confinamiento al cual Estamos eh, sometidos voluntariamente. Muchos dicen que aburrido, muchos dicen que pereza. Pero imagínense, ustedes hoy tienen, la mayoría, tenemos muchas comodidades para pasar un día en la casa. Hay personas que no lo tienen y aún no tienen que hacer. Entonces, yo me cuido en casa, amigos. Yo me quedo en casita dibujando, disfrutando, para que ustedes también tomen eh, conciencia de cómo debemos cuidarnos en estos días de pandemia. Esto, amigo? No es más. Les recuerdo suscribirse, les recuerdo eh, comentar, ver los videos. Eh, para mí es de gran importancia recibir sus comentarios, sus likes. Eh, es realmente importante cuando comparten un video, cuando lo disfrutan o ¿no? cuando lo hacen. ¿Listo amigos? Entonces, muchísimas gracias y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. ¿Listo, amigos? Bye, bye. Nos vemos en un próximo video porque héroes sí existen y no son precisamente los de Hollywood.